La vida de derroche, sufrimiento sin futuro, la vida de muchos que venimos en este mundo, pero que nos toca si nos condena la gente, nos llama vagabundos y bien delincuentes, y bien delincuentes. Que porque andamos de enero Vengo sacando esta rima adictiva Pegadiza Desde Santa Catarina está el mundo entero Yo prendo el leño Con mi barrio entero Yo vengo a madrugar carnal Ya estoy inspirando Ando Rayando los platos Todo el barrio Ando en las ciudad del cerro Vengo con todo mi quieto solamente el respeto me dijo el veto que tenga mucho respeto felicidad para que así pueda brillar no, no, no me dejo de cualquiera que me venga a tirar como dije no quiero venirme a millar porque en mí siempre sí me enseñaron la humildad Chica está con madre Dice al mundo que se va a acabar. Le digo que en Yo solo vengo a clapar Esta rima que es bien adictiva ah. Mama, yo soy una calapera, entonces algo, hago que retumbe toda tu tumba tumba la que tumba, perdido en tiempo, vuelo como el viento no. Mi cuerpo no siento, me siento bien tieso, mirando a los lados Mi tiempo acapando, el diablo en mis patas, ya creo que me anda retrando Oh, oh, oh. No. Que si no saben cómo esto ha pasado, me llevó al pasado. Yo andaba nadando, sigo relajado por ese plomo que he fumado. Tal vez aún no haya aterrizado, está destabilizado hermano. Sigue bien insano, marihuano. Hacia nos gusta por este lado. Oh. Entre los callejones, 818 los meros pregones. Dicen que estoy loco, poco a poco se nos está quemando el coco. Jamás andamos con el foco. Solo de mi flow se sumerge entre tus ojos. Yeah, yeah, yeah. DLK, yeah, yeah. de loco, skin, 8-18, cabrón. Yeah, yeah, dos. Loco, ese es mi ruido que me, me pongo bien frío Me río de tantas no. pendejadas De lo que haga ya me conocen toda la pinche banda WhatsApp la cra, te, te roban y te asaltan Pero no da nada El volumen tú la va a reventarla Que no nos importa el dinero no. ni tormenta, lo que nos importa es el corazón de toda la banda Chile pinche junior quieren los que mandan Al chile cabrón estamos un bando carnal ah, ah, PLK que le en el pinche mapa La clan, la clan, can, can, can, caminando por las calles de la pinche banda el, el, en el, mi canto, sacando de rolón al chile fumando Pinche no. chico, escuchando el pinche Chile cabrón y el R, R M flow Hoy, hoy, hoy, escuchamos este ruido que la ledrosa haciendo conexiones en tiro Pío mío, no me río, que en el piche es peligro Hoy como que voy a poner bien loco que con toda la banda, mando la pancha marihuana Igual me la cabama Yeah, yeah No.